se viene menú, hermana ya tenemos eh, sopa de pollo uh -huh. ay que estoy gorda dios mío de ahí de arriba uh -huh. ya hey, guys ¿Cómo estáis en pijama todavía eh? sí. <ríe> ¡Ay, oh, oh, qué lindo! ¿Sí? Ajá. la una y estamos a casar. VLOG 303, estoy en Valparaíso. El menú... ¿Qué se viene, ¿Qué se viene en el menú, hermana? Ya, tenemos eh, sopa de pollo, ensalada de lechuga con pepino y pimentón, arroz, pescadito con queso fundido y chorizo. <susurra> Me cansé, mucha comida. Hoy oh, dormí caleta. ¿Qué hiciste, Dani? Bailé. ¿Vale? ¿Y qué estoy haciendo ahora? Comer. ¿Vale? <risa> ha sido un día bien flojo, ¿cierto, mamita? Sí, mi amor, porque el frío no ha tenido así po. Sí, está bien helado en el paraíso. Va a ser un vlog un medio fome. Pero más que fome, relajado. Ya, ya vamos, ya vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, el vamos, la... sí, vamos, <ríe> <ríe> <ríe> chiquillas están mm, más dulces ahora después después la torta chao sí, compadre adiós que esté bien chao sí, sí. mm. no te vayas a no gracias por todo Vamos, vamos, vamos. Oye, oh, está oscuro. Está súper oscuro ahora con no el cambiador. Y de hecho me estoy yendo más temprano de lo que me voy siempre y está. Como, cosa que ya sabíamos porque siempre va pasa el cambiador. Pero bueno, no grabé mucho hoy día porque igual quería aprovechar de, de reunión y estar más presente en el momento. Y ahora me voy con las chiquillas para arriba. Nos vemos en Santiago. ¡No ayudas! No. grabé súper súper poco y, y eso está bien ah. quise estar más presente en el momento y la verdad que no tenía mucha mucha idea de lo que iba a hacer, de cómo lo iba a hacer quiero dar un saludo a todas las mamás de mi vida, porque para mí muchas mamá hay una sola pero hay muchas submamás mamás que también han influido mucho en mi vida aparte de mi madre está mi abuela Clara y mis dos hermanas grandes que también siempre se comportaron como otras madres. Y también a todas a ustedes que son madres y ven este vlog, un abrazo especial. Nada, voy a dejar este vlog hasta acá, que es el 304, no el 303. Voy a preparar una semana a ver si le pongo más, más pino a los vlogs. Está un poco drenado de creatividad, pero he logrado consistencia. Y en esta etapa estoy enfocado en la consistencia. Así que un besito, mamá. Te amo mucho. No olviden dejar sus preguntas para el PAWA del miércoles. Si tienen comentarios del vlog, déjenlos en YouTube. Eso sería de gran ayuda. Para todo lo demás, estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook. y Un abrazo. A acostumbrarse al nuevo hora. Suplito ya está acostumbrado. ¿Sí, ¿Qué afuera? ¿Cómo? Parece que estos ah? son. Sí. Oh, pero también amor. por aquí. te puede No, si sí tengo acá hijo. Ah, ese es Fili. Un se fueron payanos, si ¿sí? en el no?